Gracias a ustedes. Eh, miren, producto de mi comentario de ayer y la llamada de Tony Sierra, mi querido amigo, hermano, ex-alumno y ahora jefe. <risa> una, relación, una relación estrecha. Eh, yo voy a, le voy a explicar brevemente eh, algo que él nos está, me, nos está diciendo. Bueno, el Estatuto del Ministerio Público, yo lo tengo aquí. Este es el Estatuto del Ministerio Público, la Ley 7803. En esta ley, el artículo 3, tal como Tony decía, plantea, plantea lo siguiente, que a partir de la publicación de la presente ley, los miembros del Ministerio Público quedan incorporados a la carrera especial del Ministerio Público y como tales, sus respectivos cargos son instituidos como de carrera. A estos fines deberán cursar los estudios que se establecerán en virtud del reglamento que se dictará para el funcionamiento de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Pero, ¿qué dice el artículo 117? Oigan, este es un artículo transitorio y dice lo siguiente. Los miembros del Ministerio Público que se encuentran en funciones a la entrada de y en vigencia del presente estatuto permanecerán en sus cargos hasta el término del presente periodo presidencial, el periodo presidencial de Hipólito Mejía concluyó el 16 de agosto del 2004, salvo que incurran en alguna de las faltas disciplinarias previstas anteriormente que conlleven su destitución antes de esa fecha. ¿Qué fue lo que se planteó aquí? La idea era, y eso es lo que quiero aclarar, la idea era que la escuela se organizara y que comenzara el proceso de capacitación de esos ministerios públicos que habían ingresado teóricamente a la carrera por este estatuto. Sin ese requisito no podían entrar a la carrera. ¿Qué ocurrió con Hipólito Mejía? Que como es él, un estilo muy desparpajado, nunca se inició la escuela. Eh, yo recuerdo... El, ¿Tú sabes, Francis, quién fue el primer director de la escuela? Juan Manuel Pellerano Gómez. Oiga eso. Oiga eso. Buscaron a Juan Manuel por su relumbrón, sí, sí. por su nombre. Pero don Juan Manuel ya estaba en una, en sí, una situación sí. de salud, estaba medio retirado, era sí. simplemente asesor de su oficina y un hombre con demasiadas cosas grandes para dedicarse a la escuela. Entonces, Amarilis Cruz, una magistrada del Ministerio Público, eh, eh, ahí de, de, de, sí, ahí está, una magistrada del, del Ministerio Público, excelente maestra, brillante esa mujer, que era su subdirectora, fue la que se encargó de la escuela durante ese año en que se hizo el estatuto. Pero en la escuela no dio un solo paso. La escuela dio, un, dio el único paso que dio fue... Eh, eh, la escuela comenzó y quien la manejó de manera interina durante los primeros tres meses fue este joven Henry que luego sacaron del Ministerio Público que lo obliga, que la, el Tribunal Constitucional obligó al Procurador a que lo reinstalara re ¿no? en sus funciones. La escuela no funcionó, to, mi querido Tony. Mi querido amigo y hermano Tony, no funcionó. Por esa razón no ingresar. Exactamente, nadie pudo ingresar a la carrera porque el PRD gobernante no se preocupó porque esos, porque ustedes que ya estaban designados, entraran a la carrera. El, el, el, el, el, el doctor Leonel Fernández llega a la presidencia, el PRD y llega a, y organiza eso. Nombran, nombra a.. a, a a Domínguez Brito procurador, Domínguez Brito inmediatamente coge a Henry y le, le dice, aguántame ahí en lo que se designa, se consigue un, un director de la escuela, buscaron a Aura, vuelvo y repito, una de las mujeres más pulcras, sí. equilibrada, honesta e inteligente que yo he conocido, una mujer de la que me enorgullezco llevar... El, la misma condición de, de, de pueblo que ella, como es el, el caso de, de ser ella, se, que seamos con pueblanos. ¿Y qué función era que ella desempeñaba? Ella era la, direct, la, primera, la, primera. Bueno, la primera directora de ese periodo de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Sí. Ella organizó esto, de una vez creó este reglamento, Correcto. se armó todo y la escuela arrancó. Y Pero fue la comisionada para, la, para el Nordeste. De la comisión de consulta de la reforma a la constitución que resultó claro, en la, en la claro, constitución claro. del día. ¿Y tú sabes qué otra escuela ella organizó? La escuela electoral, la de la Junta, También Central, de la, Junta. la organizó sí, ella. Sí, sí. Entonces, yo te voy, yo la, lamentablemente lo que, lo que pasó ahí fue que ocurrió eso. Ahora, hay que decirle algo a, a los, a los, a los ex-PRDistas que ahora son PRMistas. No todo el Ministerio Público se fue y Tony sabe eso. Ahí hay gente que quedó, como esta muchacha, para poner un solo ejemplo que conozco, que me llega a la memoria, esta muchacha que era la esposa, de, o es la esposa de Tonti Rutinel Domínguez, que es de aquí de Macorís, que se fue a la capital y estaba en medio ambiente cuando ganó Leonel en el 2004 y se quedó en medio ambiente y está todavía en medio ambiente y es fiscal de carrera. Muy bien, Muchas muchísimas gracias. Gracias, gracias, amado José Rosa. Es importante que se aclaren, porque sí. la, eh, hay discrepancias que se dan producto de la forma. Exacto. Quizás es lo que ha resultado para la comisión de, de, de transición, que debieron de evaluarse esa parte.